Saludos familia, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Madeline Ortiz, agradecida por su compañía para presentar los sorteos nocturnos de hoy, jueves 9 de febrero de 2023 de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por el auditor O'Neill Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Ahora llegó tu turno de probar tu suerte con Powerball, que para el próximo sábado cuenta con 34 millones de dólares, y si deseas más oportunidades de ganar premios secundarios, pídelo con Power Play y Double Play. Mientras que el Loto Cash sigue aumentando, ya son 730 mil dólares, los que pueden ser tuyos, y recuerda que se acabaron las anualidades, ahora te los llevas en un solo pago, al igual que la doble revancha que tiene acumulados 230 mil dólares. Atrévete a cambiar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 el Wild Ball te brinda la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Ya lo oyes, más oportunidades para ganar con Wild Ball. Y justo ahora damos comienzo con el Wild Ball. Adelante. Mucha suerte a los que ya están integrando el Wild Ball a sus jugadas. El número ganador es el 6. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 6. Ahora damos inicio al sorteo del Pega 2. Mucha suerte familia. El número ganador de Pega 2 comienza con el número 6. Segundo número es el 1. El número ganador de Pega 2 es el 6-1. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 61. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Qué boleta en mano! Mucha suerte. El número ganador de Pega 3 comienza con el número 3. Segundo número es el 1. Tercer número es el 7. El número ganador de Pega 3 es el 317. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 317. Y ahora culminamos con el Pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. El número ganador de Pega 4 comienza con el número 3. Segundo número es el 8. Tercer número es el 0. Último número del Pega 4 es el número. El número ganador de Pega 4 es el 3809. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 3809. Muchísimas felicidades a todos los que han ganado en la noche de hoy. Disfruten de su premio. Recuerden visitar nuestra página oficial loteríasdepuertorico.pr.gov. Nos esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche.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 Sigue nuestra programación en las redes y disfruta de lo mejor de WIPR. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Dale like! Reencuéntrate con lo más que te gusta. Crea, baila, ejercítate y sácale provecho a la tercera edad. Es un programa pensado para toda nuestra población adulta mayor. Oriéntate con Alianza al Día. Lunes, miércoles y viernes a las 8 y 30 de la noche por WIPR y PRTV Plus. de un cantante del género movido y a través de Manolín Mena, que era nuestro cantante regular conocimos a Ismael Rivera Ismael es pionero porque...